Buenas tardes, damas y caballeros. Nos falta un solo orador, así que denos, por favor, un minuto más como máximo y luego comenzaremos con la sesión. Gracias. De hecho, creo que debemos comenzar, así que una vez más, distinguidos invitados, damas y caballeros, bienvenidos a la sesión de la tarde que se titula El papel de los parlamentos al abordar las amenazas cibernéticas. Hoy es un día muy especial porque es la culminación de un largo trabajo con los miembros del parlamento que involucramos en el IGF y es un gran placer para mí ser la moderadora de las conversaciones de hoy. Yo soy Teresa sova trabajo para el Foro Global de Expertos en Cibernética. Antes de pasar las preguntas y comenzar con la sesión, quisiera decir algunas palabras acerca del modus operandi. Como habrán observado, esta sesión tiene traducción a todos los idiomas de Naciones Unidas, lo cual es una invitación para que nuestros oradores hablen más despacio, por favor, y tengan esto en cuenta. Tenemos aproximadamente... Una hora y diez minutos. Esta sesión será levemente diferente de las sesiones parlamentarias anteriores, dado que lo que tenemos pensado hacer es tener un diálogo genuino sobre los temas que vamos a abordar. Antes de comenzar con este diálogo, quisiera en primer lugar agradecer a todos los organizadores del de área parlamentaria que vamos a escuchar ahora con los comentarios de apertura. el primer orador un Yunhua, secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, quien nos saludará mediante un mensaje de video. Le pido por favor al equipo técnico que transmita este mensaje. Gracias. Los intérpretes pedimos disculpas, pero no se escucha correctamente el audio. Asegurar una internet segura, abierta, interoperable. Los intérpretes pedimos disculpas, pero no nos llega correctamente el audio. La cabina de español se disculpa, pero el audio no llega correctamente. La cabina de español pide disculpas, ya que no llega el audio correspondiente. La cabina de español pide disculpas dado que no llega correctamente el audio. Habla la moderadora, señor secretario general. Muchas gracias por su apoyo y su liderazgo en este proceso. Ahora quisiera darle la palabra al secretario general de la Unión Interparlamentaria, que está conectado de forma remota, el señor Martín chung -Gong. Podemos por favor conectar al señor secretario general. Habla Martín chung -Gong. Muchas gracias, señora moderadora. Espero que me oigan bien. Es un gran placer para mí estar hoy aquí con ustedes. Un segundo, señor Chungong, le pido disculpas por interrumpirlo, pero no lo oímos bien. Al señor Chungong, ¿me oyen? A la moderadora, sí, ahora sí, le pedimos disculpas por la molestia. Al señor Chungong, Gracias, es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes. Quiero comenzar por agradecerle a mi colega, el secretario general adjunto, que habló antes que yo, por la gran cooperación que hemos disfrutado, especialmente en el contexto del foro de gobernanza de Internet. El área temática parlamentaria de este foro, este año, se centra correctamente en abordar las amenazas cibernéticas. En un momento en que nuestro sistema de gobernanza internacional está bajo presión, y esto queda claro en la perspectiva de la Unión Interparlamentaria, en lo que hacemos todos los días para contribuir a buscar una solución pacífica para la resolución de los conflictos en todo el mundo. Tenemos Ucrania, Yemen, Libia, Venezuela, Malí, por nombrar solo algunos ejemplos de países en los que estamos involucrados y en donde estamos tratando de utilizar las herramientas de diplomacia parlamentaria para facilitar el diálogo y buscar soluciones políticas. Por lo tanto, creo que es adecuado que este foro tome el tema de las amenazas cibernéticas como una de las causas de inestabilidad en nuestro mundo conectado digitalmente. Queda claro que necesitamos un mayor nivel de conciencia a nivel político con respecto a las amenazas que existan. Necesitamos una acción coordinada para contrarrestarlas. Debemos utilizar correctamente los instrumentos internacionales desarrollados como la Convención de Budapest sobre delito cibernético y la Convención de Malabo sobre seguridad cibernética y protección de datos personales. La UIP hace una contribución activa a los debates sobre la Convención Internacional sobre la Forma de Contrarrestar las Amenazas. Pronto tendrá lugar un debate online para escuchar las perspectivas de miembros de parlamentos de todo el mundo, como parte de nuestro papel de tener una voz parlamentaria en este proceso, queremos demostrar que este instrumento está basado en los principios de derechos humanos. Quisiera señalar que el título del evento de UIP que tendrá lugar el 5 de diciembre es crear un espacio cibernético seguro para la democracia, porque de hecho eso es lo que está en juego, si podemos tener un ciberespacio en el cual la democracia pueda prosperar y la gobernanza internacional pueda ser reforzada. Mientras tanto, la comunidad de UIP se centra en la resolución y en encontrar la paz. Y se está preparando para comprimir la posición de la comunidad internacional y para poder afrontar los ataques cibernéticos y los delitos cibernéticos. Me alegra participar en la temática interparlamentario como relator de la resolución con el señor Cepeda Austin. Queremos hacer las conexiones esta semana. Quiero creer que las conclusiones de la mesa redonda de hoy y las tres sesiones de la vía parlamentaria que ya tuvieron lugar formarán otro paso en el proceso hacia la construcción de una voluntad política para tomar medidas para abordar las amenazas cibernéticas y crear una Internet segura para todos. Les agradezco mucho y espero con interés escuchar las conclusiones de sus deliberaciones. habla la modeadora, secretario general, muchísimas gracias por sus palabras amables y alentadoras. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar de forma presencial a un estimado invitado, el señor Taguese Chafo, presidente de la Cámara de Representantes de Etiopía. Por favor. Si se acerca el Estado aquí al podio. Habla el señor Chafo. Quisiera expresar que el presidente de la Cámara de Representantes de Etiopía lamenta no poder estar aquí. Yo estoy aquí Representándolo, soy miembro del Parlamento y formo parte del Comité de Asuntos Exteriores, Relaciones Exteriores y Paz en el Comité Permanente del Parlamento Federal. Muchas gracias. Estimados delegados, damas y caballeros, en nombre de la Cámara de Representantes de Etiopía, quisiera darles a todos la bienvenida a Etiopía y al área temática parlamentaria del IGF 2022. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a todos los que han venido a Etiopía a participar en el IGF 2022 y quiero agradecerles a los organizadores del IGF y del área parlamentaria en particular por su esfuerzo para organizar exitosamente esta reunión. Quiero reconocer la presencia de miembros del Parlamento y de otros participantes de alto nivel, así como delegados y participantes que representan a diversas instituciones. Estimados participantes, permítanme comenzar mis comentarios hablando acerca del papel de los parlamentos en el espacio digital, a medida que las tecnologías van cambiando rápidamente, el marco regulatorio y jurídico también debe cambiar. Por lo tanto, los parlamentos son lugares en donde la legislación, incluida la legislación de Internet y el espacio digital, se desarrollan y los parlamentarios son actores importantes en el debate sobre Gobernanza de Internet y Política Digital. Me alegra que el IGF sea el lugar en donde los miembros del Parlamento pueden interactuar con otras partes interesadas e intercambiar conocimientos y mejores prácticas. Así como hablar acerca de temas urgentes relacionados con el uso, la evolución y la gobernanza de Internet y las tecnologías digitales. El objetivo de esta reunión es reforzar el papel de los parlamentos en el diálogo, en la gobernanza de Internet y en particular... a través de la actividad que se realiza entre sesiones y que estimulan el diálogo interparlamentario y la cooperación acerca de cuestiones y actividades de política digital clave. El objetivo es el diálogo interparlamentario y la cooperación. Como todos ustedes saben, Internet ofrece una oportunidad de lograr crecimiento y de asegurar que todos se beneficien de un futuro más próspero. Etiopía ha hecho grandes avances hacia el desarrollo de una economía digital, pero aún debe avanzar y aprovechar su potencial digital, así como utilizar Internet para desarrollar una sociedad más próspera. Consideramos que nuestro país necesita un trabajo urgente y coordinado como también OSADO, para lograr cosechar los beneficios y garantizar la transformación digital. Sin embargo, para aprovechar Internet y otras tecnologías digitales, se necesita una nueva forma de pensar y un nuevo estilo de liderazgo. Por parte de los legisladores. Así como hay oportunidades, también hay desafíos. Y la seguridad de Internet, así como el papel de los gobiernos, es por supuesto un tema de preocupación. Hay una clara obligación gubernamental de asegurar que Internet y el espacio digital sean un lugar seguro a medida que más gente se conecta en línea. Se necesita un liderazgo político para abordar los desafíos de esta época. Permítanme aprovechar esta oportunidad para subrayar algunas de las iniciativas del gobierno de Etiopía en relación con este tema. Nuestro Parlamento alienta al gobierno a invertir en la investigación y el desarrollo de tecnologías emergentes y del futuro, y en crear un entorno que permita el desarrollo de los emprendedores. El Parlamento de la República Democrática Federal de Etiopía ha abordado temas como la protección de los consumidores, Políticas de contenido, seguridad de los datos, piratería y otros temas que nos preocupan a lo largo de los últimos años. Con respecto a los marcos jurídicos, hemos implementado algunos marcos para abordar el delito ciber, cibernético, regular el discurso de odio, las transacciones electrónicas y otros. En, nuestros, en nuestro trabajo se hace todos los esfuerzos para mantener el equilibrio entre derechos humanos fundamentales como la privacidad, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, teniendo en cuenta también otros valores importantes como la protección de los consumidores, la innovación y la libertad. Damas y caballeros, finalmente... Les deseo una reunión presencial y virtual exitosa. El Parlamento de la República Democrática Federal de Etiopía está comprometido para asegurar que el espacio digital e Internet sean un lugar abierto, pero al mismo tiempo seguro y protegido. Sabemos que la resolución de los desafíos de política digital deben estar centrados en los seres humanos y deben tener a los usuarios en el centro de todo. Les deseamos lo mejor en el transcurso de estas deliberaciones y muchas gracias por su atención. Habla la moderadora. Muchas gracias por compartir las palabras del presidente de la Cámara de Representantes de Etiopía. Se lo agradecemos. Ahora quisiera continuar con las conversaciones. Tenemos un excelente panel. Y esto demuestra también la clase de dimensión multisectorial que existe aquí en el IGF, porque tenemos a algunos miembros del Parlamento y también tenemos a otras partes interesadas. Si me permiten, voy a comenzar desde el orador que está más lejos de mí, el señor Edmond Chung, miembro de la Junta Directiva de la ICANN y CEO de DOT Asia. También está aquí el señor Samuel George, miembro del Parlamento de Ghana. Bienvenido. La señora Mia Petra Kumpula Natri, miembro del Parlamento Europeo. Luego seguimos. Con Carlos Sebastián García, legislador del Parlamento de Paraguay. Y finalmente, pero no por eso menos importante, el señor Jimson Olufía de la Alianza de TIC de África. Bienvenidos. Tenemos algunas preguntas que quisiera hacerles y escuchar sus comentarios. Todos están relacionados con el IGF o con temas relacionados y con el papel de los parlamentos nacionales, en particular en relación con las amenazas cibernéticas. La primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuáles son los papeles que ustedes piensan que los parlamentos pueden o deben desempeñar al abordar las amenazas cibernéticas y al fomentar la cooperación de múltiples partes interesadas a nivel nacional, regional e internacional con mayor fuerza? No hemos preparado demasiado esto, de modo que, en realidad, debería ser una conversación. Quisiera saber quién quiere comenzar. Jimson, muchas gracias. Teresa, y saludos a todos. Es un gran placer estar aquí. En primer lugar, debemos decidir qué es una amenaza cibernética. La amenaza cibernética se caracteriza por tener el potencial de generar daños o pérdidas que podrían ser financieras o podrían ser pérdidas que afecten la reputación. Es decir, podrían significar una pérdida de oportunidades y tienen una intención. Tenemos que prestar atención. Entonces, la pregunta es muy importante. En términos de la importancia de los parlamentos, los parlamentos deben tomar esto muy en serio por una cuestión de interés propio. En Nigeria, nosotros en el sector privado, queremos seguir teniendo éxito. La democracia ha estado prosperando desde hace bastante tiempo y pensamos que es muy importante, tal como lo señaló el secretario de la Unión Interparlamentaria, la democracia debe sostenerse y el espacio cibernético es todo un desafío por las noticias falsas, porque hay presión sobre el sistema de datos y también por la desinformación o la información falsa. El Parlamento, por supuesto, en Nigeria, tiene diversos comités, que son responsables de preparar el presupuesto. Y si no nos ocupamos de las amenazas, esto afectará a los resultados finales. Entonces, tenemos distintos comités de finanzas, de TIC, de ciberseguridad, que deben desempeñar un papel proactivo. Y tenemos que interactuar con el sector privado para todos juntos responder la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Las leyes son muy importantes y el, las leyes de ciberseguridad permiten la supervisión. Creo que ayer UNECA lanzó una ley modelo de ciberseguridad para los países africanos. Esto ayudará mucho, ya que podemos usarlo para verificar la existencia de las más legislaciones y ver mejoras. Podemos llegar a perder un 10% del PBI a causa de los delitos cibernéticos y esta es la razón por la cual tenemos que analizar las leyes para asegurarnos de que podamos evitar las pérdidas. De 0,6 a 5,4% aumento en el PBI es lo que lograremos si mejoramos la madurez de nuestra ciberseguridad. Entonces hay una relación entre la maduración de la ciberseguridad y el desarrollo. Estos son índices muy claros que nos permiten entender la situación y que nos permiten ver que tenemos que tomarnos estas amenazas muy en serio. Habla la modeadora. Es muy interesante escuchar hablar de esto. a Una persona que no forma parte de un parlamento, Sebastián, quiere tomar la palabra. Habla Sebastián. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y gracias a los organizadoras, organizadores de esta sesión. Desde el punto de vista parlamentario, es importante que los legisladores aprendan lo que son las ciberamenazas desde el punto de vista para llevarlo desde el punto de vista técnico a un punto de vista político más bien humano es decir debemos entender las consecuencias desde el punto de vista de la soberanía y la defensa que implica esto para la vida diaria de nuestros ciudadanos y para entender cuáles son las posibles consecuencias consecuencias y desde entonces Debemos abrir espacios para conversaciones, para tratar de ser proactivos, anticipándonos a lo que puede pasar. Tenemos un gran desafío que implica llevar los temas de la ciberseguridad y las ciberamenazas ciber al debate político principal. Por supuesto, por el momento se considera algo técnico, entonces llevarlo al debate político sería muy útil para enriquecer y para que reciba el apoyo necesario a este tema, también desde el punto de vista del presupuesto, habla la moderadora. Es un punto interesante. Mía mi, mi Petra, ¿quiere tomar la palabra? Habla Mía Petra, represento al Parlamento Europeo. Es decir, legislamos también a nivel de los 27 países. También hay 21 legislaciones nacionales. Pero tenemos, sabemos que el ciberespacio no, representa lo front, lo, perdón, no respeta los bordes de los países. Entonces, los países deben estar mejor preparados a nivel internacional. Estamos trabajando con una legislación sobre los requerimientos de equipamiento para luchar contra la ciberseguridad. Y una vez que haya un mercado de casi 147 millones de personas, un quinto de los mercados mundiales, bueno, eso podrá crecer cuando las empresas tengan mejor equipos para el área de ciberseguridad. También creo que el rol de los parlamentos y de las múltiples partes interesadas es analizar sus propias sociedades. Nosotros somos responsables por la seguridad de nuestra sociedad, nuestra, la seguridad en línea y fuera de línea. No importa si el agua, la energía, se toman desde el subsuelo como... En, en, en Ucrania o son atacados como son atacados en este momento en Ucrania o si por ejemplo se corta la electricidad como está sucediendo en el caso de Rusia. Tenemos que estar de acuerdo en que esta es la seguridad general y estoy de acuerdo con nuestro colega de Paraguay. No alcanza. Que sean los ingenieros, que sean miembros de parlamentos. Queremos que todo el mundo participe en estos comités, en el Comité de Seguridad Nacional, el de Salud, que todos conozcan estos temas, no que sean los ingenieros, pero que los conozcan y para que sepan que sin la digitalización no hay desarrollo, pero la digitalización aporta esta vida. En línea, que también debe ser segura. Si no, los costos son muy altos. Habrá la moderadora. Muchas gracias, mía Petra. Es interesante. Le damos la palabra al próximo orador, al próximo panelista. Quiero agradecer a los copanelistas y a los organizadores de esta sesión. Como legisladores tenemos una responsabilidad frente a nuestros pueblos. Tenemos contacto directo con los ciudadanos, ya que los representamos en el Parlamento y somos responsables de, de darles seguridad en línea y fuera de línea. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando leyes y legislación que institucionalice la lucha contra las ciberamenazas. En este momento... Creo que todos los países tienen alguna autoridad de ciberseguridad. Si no la tienen, se quedaron dormidos y tienen que despertarse. En 2020 sancionamos la ley de ciberseguridad de Ghana, que decía, que designaba una autoridad de ciberseguridad bajo el ministro de TIC, Ministerio de TIC y Comunicaciones, sino que también el jefe de la del Departamento de Ciberseguridad y el ministro forman parte de la Arquitectura general de seguridad, o sea, la ciberseguridad no solamente es un tema de seguridad online, sino de seguridad para el país. Además, las ciberamenazas y los ataques cibernéticos no están dentro de los límites de un país, no conocen fronteras. Debemos trabajar con otras partes interesadas con, con las que debemos trabajar frecuentemente. También tenemos que tener en cuenta los protocolos internacionales, la convención de Bud Budapest, la de Malabo, que ha sido firmada por casi todos los países africanos, pero solo somos 14 países los que la lo ratificamos, eso es un problema para la convención de Malabo, hace falta que un país la un país más la firme para que pueda implementarse, un país más la debe firmar y ratificar esta convención de Malabo. Y, no hay que ratificar toda la convención, se puede ratificar con reservas si hay alguna parte de la convención con la que el país no se siente cómodo, pero esta, son, esta es una convención firmada por los presidentes. Necesitamos que los parlamentos actúen aquí. Y finalmente, como legisladores, incluso debemos trabajar enseñando higiene cibernética a nuestros ciudadanos. Nosotros estamos ofreciendo cada vez una mayor cantidad de servicios electrónicos a nuestro pueblo, pero en muchos países, sin embargo, no hay leyes de protección de datos. No educamos en higiene o ciberhigiene. Entonces, como legisladores y como organismos, debemos priorizar los temas de conciencia acerca de la ciberseguridad. Habla la moderadora, muchas gracias. Hablemos ahora un poco de los roles y responsabilidades, pero también hablemos de las responsabilidades de otras partes interesadas. Es muy interesante que los miembros del Parlamento expresen la responsabilidad que ustedes sienten que tienen frente a los demás. Pero Edmund, ¿qué pasa con los demás? Con las demás partes interesadas habla Edmund. Muchas gracias por invitarme a este panel. Me interesa mucho escuchar que los parlamentarios están dispuestos a participar en este debate. En lo a veces, obviamente, habla en Munchang. a veces las instituciones como la ICAN o el IETF no sancionan leyes, son los legisladores los que hacen eso. Pero sí desarrollan y operan Internet. Hay muchos roles que las diferentes partes interesadas deben desempeñar en la comunidad de gobernanza de Internet. Y un punto importante para el Internet es que la confianza es lo que mantiene unida la internet, lo que nos da una sola internet. Y cuando hacemos algo, cuando hablamos de la soberanía digital, por ejemplo, es algo que preocupa a muchos gobiernos, pero si tratamos de aplicar eso hasta la capa técnica, entonces puede haber amenazas y esto crea amenazas. Cuando tratamos de introducir protocolos o estándares incompatibles cuando tratamos de reemplazar el modelo de múltiples partes interesadas, los protocolos establecidos por cierta legislación, estamos creando un problema, una amenaza y estamos rompiendo la confianza. Y la comunidad técnica dice que no hay una policía de protocolos. Nadie exige el cumplimiento de los mismos. Pero así es como funciona el Internet. Entonces, un componente importante es cómo trabajamos juntos. Y quiero salir un poquito del tema aquí y hablar de lo siguiente. Hay ciertas amenazas, por supuesto. Diferentes tipos de amenazas en línea, como por ejemplo, el sistema de identificadores de Internet, los nombres de dominios y dedicciones de correo electrónico, cuando no pueden ser utilizadas en los idiomas nativos. Ahora por el momento solo se puede utilizar en inglés y esta es una amenaza. La idea es que todas las partes interesadas puedan reunirse, que los gobiernos puedan establecer procesos de compras para que los integradores de sistemas utilicen direcciones de correo electrónico, sin nombre de dominio, múltiples idiomas. Los parlamentos pueden apoyar esto con cierta legislación que apoye estos, los organismos que trabajan de esta manera, la industria, la sociedad civil puede adoptar los estándares, crear una hoja de ruta. Est algunas de estas acciones pueden ver, mostrar cómo las diferentes partes interesadas trabajan juntas para lograr una mejora en Internet. Abra la moderadora. Muchas gracias, Edmund, por subrayar el rol de la comunidad técnica. Debo presentarla a ella, Andrea, Andrea, perdón, de la Asociación de Comunicaciones Progresivas, Andrea. Usted tiene una buena posición para compartir con nosotros el rol y las responsabilidades de la sociedad civil frente a las ciberamenazas. Habla Andrea. Les pido disculpas por haber llegado tarde. Voy a dar un pasito a, a atrás porque antes del almuerzo Tuvimos una sesión sobre hacer posible la seguridad y la protección en línea y creo que uno de los desafíos que enfrentamos ahora es que se trata de entender que necesitamos un abordaje holístico para la seguridad cibernética, pero además todavía tenemos mucho por hacer para definir el concepto, como dijo uno de los participantes en esta sesión, ¿Y cuáles son los roles? ¿Qué puede hacer cada parte interesante? Creo interesada. Creo que la sociedad civil tiene un papel muy importante en cuanto a limitar. Debemos eliminar los mitos de lo que significa la ciberseguridad y debemos entender bien cuál es la naturaleza y el tipo de las amenazas. Muchas amenazas de ciberseguridad no atacan a las instituciones gubernamentales, sino a las personas privadas, los hospitales, las pymes, personas que prestan servicios públicos o sociales a nivel comunitario. Además, la sociedad civil también puede ayudar a mostrar que la falta de seguridad afecta de diferente manera a las distintas personas. La desinformación, por ejemplo, en términos de género, afecta de manera diferente a personas de diferentes géneros o sexos. O sea, se trata de mostrar la evidencia sobre la diversidad de las amenazas de ciberseguridad, los diversos impactos que pueden tener esas amenazas también. Y creo ciertamente que la sociedad civil puede aportar información a los debates de ciberseguridad. Creo que la sociedad civil también puede expresar algún, o mostrar algunas de las amenazas que provienen de los esfuerzos de crear ciberseguridad, las amenazas de atacar los derechos humanos o de violar los derechos humanos, o las amenazas de establecer servicios de vigilancia que afectan los derechos humanos fundamentales y que van contra periodistas o activistas. Creo que los legisladores en las democracias y los políticos en las democracias a veces abusan de sus derechos y de los sistemas sistemas seguridad seguridad utilizándolos para vigilancia. Entonces, creo que la sociedad civil, en última instancia, puede colaborar con los parlamentos para garantizar la responsabilidad y rendición de cuentas. Entonces, quiero hablar de evidencia, impacto y supervisión o control. Habla la moderadora. Muchas gracias por haber trabajado como está trabajando en su grupo, trabajando con la sociedad civil. ¿Alguien más tiene algo para agregar sobre los roles y responsabilidades de otras partes interesadas? Habla otro orador. Desde el punto de vista del sector privado, sabemos que en este momento trabajamos juntos con diferentes partes interesadas. El sector privado ha invertido tanto en la infraestructura, el comercio electrónico, en la capa técnica. El sector privado ha... Ha introducido recursos y le conviene al sector privado que todo esto siga siendo seguro y protegido. UNECA, en el documento, muestra la relación entre ciberseguridad y penetración de Internet. Entonces, los parlamentos deben considerar al sector privado como una parte interesada, como un socio para. Interesado en mejorar la seguridad, la madurez. Eh, debemos trabajar juntos para progresar. Estamos hablando aquí también de desarrollo, de empleos. Nosotros creamos empleo. Y esto, y en todas las leyes que se deban sancionar, deben consultar al sector privado. Nosotros tenemos una serie de marcos, pero es importante sancionar leyes que garanticen que haya rendición de cuentas que se cumplan con estándares, estándares de ciberinteligencia, de auditoría, etc. Esto es muy importante a nivel de la Seguridad Nacional. En Nigeria habrá elecciones dentro de muy poco tiempo. Hay noticias que van y vienen. Debe haber un sistema que garantice que no haya noticias falsas, que se pueden eliminar. Entonces, el sector privado siempre está listo para garantizar la seguridad nacional, que se hagan mejores negocios y que se creen más empleos. Habla el moderador le doy la palabra al próximo panelista. Habla otro panelista, muchos de mis colegas ya hablaron del rol del sector privado. Habla Samuel George, pero en general consideramos a los parlamentos y decimos gobierno. Pero hay diferentes niveles de gobierno y cuando hablamos de la legislación, los parlamentos solo pueden actuar cuando el Poder Ejecutivo toma la iniciativa. Por las consecuencias que esto tiene para la seguridad nacional, las amenazas en el mundo cibernético tienen muchos niveles, desde el niño que está en su casa y hace DNS, desde el garage o hasta ataques auspiciados por los gobiernos. Debemos asegurarnos, entonces, de que el Poder Ejecutivo empiece a pensar atención para crear la infraestructura, inclusive equipos de respuesta a emergencias cibernéticas, etcétera. Es muy importante, entonces, cuando hablamos del abordaje multisectorial, sí, el Parlamento es un actor, pero el Poder Ejecutivo de los gobiernos, los presidentes, los primer ministros también tienen una responsabilidad que tienen que iniciar y llevar este tema al centro de las políticas del país. El sector privado seguirá trabajando con nosotros para sancionar la legislación iniciada por el Poder Ejecutivo. Pero es importante, en primer lugar, la protección de los ciudadanos. Porque cuando hablamos de protección en el mundo digital, hay dos tipos de protección. Protección para el Estado y protección de lo que hace el Estado. El Estado debe garantizar que el mundo digital sea seguro para los ciudadanos, pero además el rol del sector privado cuando se sanciona legislación es garantizar que le damos al gobierno el poder de proteger a los ciudadanos, pero también tenemos que darles a los ciudadanos herramientas o al Parlamento herramientas para proteger la privacidad de los ciudadanos del gobierno. Habla Sebastián, agregando lo que dijo Samuel, quisiera agregar que hay un componente muy importante en relación a los legisladores, que es el apoyo político y la voluntad política. Yo entiendo que los políticos, y lamentablemente a veces no tienen la mejor imagen, pero es la participación del sector privado, de la sociedad civil de las universidades y el sector académico, los que harán la diferencia en cuanto a crear conciencia entre los políticos y los decisores. Es importante generar espacios en los comités parlamentarios, en debates, a fin de que todas las partes interesadas puedan participar. Porque habrá conflictos de interés, por supuesto, en algunos aspectos, pero es importante llegar a un cierto nivel de consenso. Creo que estos debates tan importantes aportarán o ayudarán a llevar los temas de ciberseguridad y ciberamenazas al debate político central. Y como dije esta mañana en la sesión parlamentaria, así esto llegará a los titulares de los diarios, porque en la actualidad estas cuestiones solo llegan a a los titulares de los diarios después de que pasó algo. Y después de que haya pasado, haya tenido lugar un ciberataque, quizás ya sea tarde. Necesitamos entonces un debate proactivo para tener una perspectiva más positiva. Habla la moderadora. Sí, tenemos el problema de los hilos todavía. Quisiera... Entonces, ¿hay alguna iniciativa internacional de múltiples partes interesadas que podría ayudar aquí a resolver el tema de las ciberamenazas? ¿Quién quiere tomar la palabra primero? Jason. Habla Jason. Hay muchas partes interesadas con las que estamos trabajando a nivel internacional. Uso Ghana como ejemplo. Hablamos de la Freedom Online Coalition. Co porque, como dije antes, las ciberamenazas no conocen fronteras físicas, son transnacionales. Entonces, trabajando con esta coalición, pudimos dar acceso libre a la expresión en línea en Ghana. Trabajamos con un foro de lucha contra el terrorismo. Es una coalición que nos ayuda a hacer un seguimiento especialmente en África, de las posibles amenazas. Entonces, el, nuestro país y nuestro parlamento están trabajando con este organismo para hacer un seguimiento de las ciberamenazas transfronterizas. También trabajamos con un grupo de expertos internacional, el Foro de Expertos Cibernéticos, llama porque el norte global, ya así, parece que son los primer, fueron los primeros en establecer una infraestructura y las herramientas para protegerse. Nosotros en el sur global no necesitamos volver a inventar lo que ya se hizo. Podemos aprender de sus errores y elegir y aprender de lo que hicieron bien. Entonces, los grupos de trabajo de las Naciones Unidas también participamos allí y esto nos da la posibilidad de ver muchas oportunidades. Tenemos algún un proyecto liderado por el Consejo de Europa que hemos utilizado para establecer puntos focales, especialmente para las autoridades de aplicación de la ley, porque era difícil trabajar con las grandes empresas de tecnología en un pequeño país de África, pero ahora a través de este proyecto de la Unión Europea es más fácil escalar los temas en la otra parte del mundo donde a veces surgen las amenazas. Habla la moderadora, muchas gracias por las iniciativas que ustedes utilizan en Ghana. Edmund, habla Edmund, aquí en el IGF, una parte importante de, los, de los, las actividades multisectoriales es la IGF, las IGF nacionales y regionales también. Creo que es muy importante reforzarlas. Yo formo parte. De una discusión nacional, regional y local sobre ciberamenazas. Y esto es importante. Una, se, se da a un nivel mayor, a una, un nivel superior, más técnico, pero hay muchas instituciones que incluyen, por ejemplo, al ECAN, que se ocupa del sistema de nombres de dominios, direcciones de IP, los protocolos, los parámetros. Después tenemos. El grupo de trabajo de ingeniería en Internet, el IETF, que trabaja en los protocolos que utilizamos. Pero también los registros regionales de Internet en África y en las diferentes regiones son actores clave. Y en base a lo que dijo Samuel, quiero agregar algunas cosas. La legislación local debe proteger a los usuarios finales pero también debe proteger a la parte global de Internet. Y aquí en esta capa, creo que una parte importante, algo importante que pueden hacer los legisladores es reforzar estas instituciones multilaterales que están desarrollando la capa técnica de Internet. Moderadora, muchísimas gracias. Vamos a pasar a Jameson. Habla Jameson. Jim diría, más uno a todos los que comentaron los colegas. YETF, ICANN, AFRINIC, tiene que fortalecerlo. ETF hay que alentar a África. Porque cuesta mucho en términos de todo tipo de capacidades. Y los recursos financieros. Los alentamos a que estén allí. Pero si me permiten, hay algo que se mencionó que que sería responder a ello. Respecto del sector privado, dijo que el, el gobierno tiene que hacer su aporte. El colega de Ghana. En Ghana es prohibitivo si hay una fin, hay implicancia financiera. Eso comenta Samuel George, pero si su país permite que su, las partes privadas tengan implicancias financieras, sí. Nuevamente retoma Jameson. Sí, en mi país se puede. En Nigeria tenemos legislación sobre informática. Inclusive los institutos de forenses se crean y escuchamos y tenemos los miembros del Parlamento interesados en lo, en lo que se propone. Y tenemos eh, mesas redondas y vamos escalando y antes, eh, antes de saberlo ya se lleva ante diputados. Enrieta. Eh, sí, Enrieta. Todos los procesos globales son útiles crean capacidades, relaciones entre los sectores públicos, comunidad, sociedad civil y otros. Pero a nivel nacional estamos demorados en tener eh, conversaciones efectivas, pero no en abstracto, respecto de un enfoque colaborativo, respecto de las amenazas eh, de, a la ciberseguridad, que es son reales y que involucran la transparencia. Y creo que el sector privado podría a veces tener eh, ataques también de ransomware o ciberataques. Los más comunes que enfrentamos, por ejemplo, en la infraestructura pública, el gobierno, en la infraestructura de información privada, y el gobierno no sabe qué hacer y. Eh, trae consultores del sector privado para ayudar a resolver el problema y el público tampoco sabe eso es parte de lo que se debe divulgar respecto de cuáles son las amenazas los efectos eh, para crear capacidad desde abajo hacia arriba pero que los ciudadanos tomen conciencia las empresas también los empleados públicos de cómo tiene que cambiar su práctica para tener más seguridad en todo el sistema y no sucede y el sector privado y por eso el, el Parlamento es importante. El Parlamento puede facilitar este tipo de transparencia, este tipo de información, este tipo de compartir. Creo que la resiliencia a nivel cibernético, tenemos que recordarla que la transparencia es parte de eh, la creación de resiliencia. Contra las amenazas de la seguridad. Mea Petra Compuela, un comentario breve. Creo que podemos hablar de debates públicos. El Parlamento, por supuesto, podemos eh, estar de acuerdo con los periodistas, las noticias, hacer con los colegas de distintas partes del mundo. En ese caso sería demasiado tarde actuar cuando ha sucedido algo serio. Entonces, eh, cuando algo sucede, eh, alguien tiene que traer a colación sus inquietudes e intereses. Y para el sector privado, el sector público no brinda servicios digitales en gran medida per se. Fundamentalmente el, eh, con equipo privado, con empresas privadas y también las, los servicios de ciberseguridad están intervinculados. Por eso necesitamos gente con la cabeza fría que tenga... Eh, Capacidades técnicas, que también requiere conocimiento que no se consigue fácilmente, conocimiento, y hay que traerlo a la parte de la, del debate político normal respecto de las responsabilidades. Eh, tiene mucho que ver con la palabra desmistificación, ¿no? ¿Cómo definirlo? Moderador, por favor, Carlos Sebastián, un comentario rápido. Mi experiencia en Paraguay. No sé si es una iniciativa múltiples partes eh, interesadas, trabajando con la transferencia de modelo de registro propuesta por eh, la eh, Comisión sobre el Derecho Internacional de Comercio de las Naciones Unidas. Establece normas sólidas de la economía digital, la ciudadanía digital, y no hubiera sido posible si no hubiera Involucrado al Ejecutivo y al Legislativo. Yo hubiera preferido más voluntad política, quizás, para acelerar la implementación. Tenemos un enfoque similar con la protección de datos, que se basa nuestra normativa en el GDPR de la Unión Europea. Pero la voluntad política lo está ralentando y estamos cambiando el orden de las operaciones. Estamos aprobando una ley antes que la otra pero es lo que nos permite hacer el contexto político. Así que creo que son dos iniciativas interesantes. La Unión Africana creo que tiene una ley modelo similar. Quizás podamos conseguir algo similar para adaptarlo a nuestro contexto y quizás en Latinoamérica, Sudamérica. Moderadora, muchas gracias, Sebastián. Algunos de ustedes hablaron del IGF. Algunas eh, plataformas e iniciativas. Eh, el área parlamentaria ha sido sorprendente porque antes de Berlín no habíamos visto demasiados colegas de ustedes. El hecho de que lo consideren uh, que amerites el viaje, Sebastián y otros que vienen de tan lejos, lejos al IGF y dedicarle días aquí es un buen signo. Si me permiten. Uno de los objetivos será sensibilizar más a los miembros del Parlamento sobre el trabajo del IGF. Ahora les pregunto, ustedes como miembros de parlamentos, ¿qué le pueden aportar al IGF? Por favor, Samuel, uh, uh, Jimson, las damas primero. Uh, Mia Petra estamos unidos no hay luchas en este panel yo encuentro una razón para venir aquí uno puede reflexionar con áfrica sudamera que tienen las mismas necesidades de protección de ciudadanos de sus vidas pero también es bueno aprender lo que han experimentado otros en cuanto a ciberamenazas para poder implementar los sistemas y la unión europea está en un nivel superior que los miembros miembros eh, más pequeños, porque nosotros tenemos poder como Parlamento Europeo, trabajando todos juntos, pero sin embargo, como decía eh, Samuel en cuanto al ciberterrorismo, quizás los parlamentarios encuentren que sea más fácil, porque tenemos sus lindos debates sobre eh, el IGF de la juventud, los miembros del Parlamento Europeo. El talento está pero los, las personas siempre empiezan muy rápido a ver si empiezan a trabajar para el bien o para el mal. Y es muy importante que la gente joven de talento que está en este planeta trabaje en pos uh, de la lucha contra las amenazas, contra la guerra, ya sea ciberguerra, que trabaje en pos de la humanidad y tener estas preguntas de dónde van a ir nuestros jóvenes, por supuesto, aprecio las partes interesadas, las empresas, las ONG, porque si nadie le dice a los gobiernos, a las empresas, que les dé algo seguro en lo que se pueda confiar, si hubiera uh, hubo una consulta de un colega de, Áfrico, ¿podemos, de África, perdón, ¿podemos confiar en el sistema? No puedo, yo puedo, no puedo legislar como europea, como africana, pero hay que hacerlo porque tenemos que encontrar maneras comunes de utilizar el mismo equipo, la misma infraestructura de internet y es necesario eh, también, dado que nuestro mundo está globalizado y tenemos una internet eh, común. Los países tienen que asumir las responsabilidades. Moderadora Samuel, Samuel George. Tengo que decir que Berlín fue un inicio maravilloso para el área parlamentaria del IGF porque hay muchos de grupos de la sociedad civil y sector privado que se junta con el IFM, IFE, IGF y charlan con ejecutivos, con los gobiernos, pero nunca hay un vínculo entre las conversaciones de alto nivel entre los ministros y presidentes y el sector privado. Los parlamentarios son ese puente entre estas dos áreas. Etiopía ha sido una gran revelación. En África somos conscientes de necesitar un esfuerzo concertado, porque IGF muy rápidamente... Puede llegarse a hacer una charla anual de parlamentarios, nos reunimos una vez por año, tenemos conversaciones excelentes y esperamos hasta el año que viene. En el continente africano comenzamos eh, Conversaciones parlamentarias eh, respecto de gobernanza, APNIC trajo parlamentarios de distintos comités, no solamente de TIC, distintos comités, de educación, salud, trabajo social, TIC, eh, gubernamentales, las distintas posiciones de 25 países africanos. Básicamente lo que tener es participación continua solo sobre los temas que surgieron en África. Eh, durante estas reuniones tuvimos eh, encuentros con miembros del Parlamento Europeo, liderados por Mía Petra aquí, y ver cómo podemos cambiar las mejores prácticas. Estuvo hablando sobre fábricas de equipo original y normas creadas fundamentalmente en Europa y en Norteamérica. ¿Utilizamos este equipo? Sí. Pero no legislamos en África de, sobre las normas, pero este tipo de interacción eh, más allá de las fronteras o entre grupos eh, puede ayudarnos a aprender las mejores prácticas voy a resaltar nuevamente porque es importante que no podemos como continente africano decir que estamos luchando por la ciberseguridad y brindando seguridad a nuestros ciudadanos porque no estamos implementando la normativa y el marco correspondiente porque cuando la ejecución de la ley decide trabajar en un caso penal no hay legislación que ayude en la condena entonces por favor a los delegados africanos que estén aquí volvamos a los países y verifiquemos comenzar las conversaciones ponerlas sobre la mesa y por la ratificación de la Convención de Malabo, Como decía, la Convención de Budapest la hemos ratificado, pero decimos, decidimos no ratificar la xenofobia y discurso de odio porque hay temas allí que están en conflicto con la normativa local. Entonces tenemos reserva. Kenia tiene otro tipo de norma, no ratificó las convenciones, pero construyeron su propio mapa de ruta digital basado en convenciones, pero que no ratifica la convención de Malabe. Moderador, muchas gracias, Samuel. Uno puede hablar de manera muy convincente, así que gracias por eso. Le pasamos la palabra a Andrea y después a Edmond. Y tenemos a Andrea, sí, tenemos que ratificarla, André, porque quizás lo tengamos que modificar. Lo que he aprendido de los parlamentarios, en primer lugar, hace unos meses hablé sobre cómo vemos la ciberseguridad con San George, hablé. Y en los gobiernos ven a la ciberseguridad como seguridad nacional y a menudo como del... Perdón, se ha cortado el audio. Tuve una conversación con el Honorable George y me, me fue una revelación porque, por supuesto, eh, seguridad nacional, pero no solo eso, como sociedad civil, no somos conscientes de que es una preocupación de seguridad civil para gobiernos, parlamentos y otros estamentos se van a vincular con esto, con esto como seguridad nacional. Y tenemos que pensarlo en profundidad. Creo que otra cosa que perdemos de los parlamentarios es la solución de la democracia. Tenemos aquí un enfoque de, de múltiples partes interesadas en la gobernanza de la Internet que el IGF que emergió de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que es un poco rígido, habla de negocios, sociedad civil, gobierno de la comunidad técnica y es un poco rígido. Si no evolucionamos y creamos procesos multisectoriales y somos más inclusivos y llegamos a todos los segmentos no vamos a aprovechar los beneficios de este enfoque y los parlamentarios vuelven a poner sobre la mesa la complejidad de los enfoques de la democracia de la gobernanza multisectorial y traen también la diversidad de las distintas perspectivas de las distintas partes del mundo. No parte del gobierno, están cerca del gobierno. Y traen este papel central a la mesa y creo que eso es sumamente valioso. Traen el papel de la eh, supervisión también. Moderador, Ed, por favor, habla Edmond Chang. Quería ofrecer una eh, observación. Estamos muy interesados en el desarrollo del IGF y el área parlamentaria. Algo que hallo interesando y que es un poquitito paralelo con el GAC. Eh, hace un tiempo el GAC tenía todas estas sesiones cerradas y, y se veía el programa. Decía, todas estas sesiones cerradas para los parlamentarios Creo que son necesarias, por supuesto, para una serie de debates eh, transparentes, pero el tema es hacia futuro. No sería bueno ver más sesiones abiertas y que los parlamentarios, como tenemos acá, que hablen de algunos de los temas pertinentes de estos temas de gobernanza de la Internet. Así que creo que no es solamente a nivel global y nacional y regional. Las actividades del IGF Sería muy bueno si quisieran participar en ese nivel. Y como decía Sam, no es solamente un, uh, un programa de televisión de charla. Puede llegar a ser un debate multisectorial en pos de los resultados. Se comentó sobre la resiliencia y creo que es muy importante la ciberseguridad. Creo que la resiliencia es mucho más resiliencia que bloqueo de cosas para que sigan funcionando. Y a nivel global, a nivel internacional y nacional. Y como decía antes el contenido la gente la resiliencia de la gente quizás es lo más importante también ahí el modelo de múltiples partes interesadas junto con los parlamentarios puede divulgar esta idea moderadora creo que has hecho sugerencias excelentes sobre cómo lograr el, la participación de los parlamentarios en el IGF en sí quizás reconsiderar todo esto para abrirse Sebastián Adelante. Muy breve, por favor, si le puedo pedir. Habla Sebastián, soy del sector privado, no soy parlamentario, pero hay comentarios útiles. Habla Jimson, perdón. Si no se puede medir algo, no se lo puede gestionar, entonces tener un grupo parlamentario que puede trabajar con algún índice para medir su desempeño. Esto no tiene que ser un programa de televisión. Tenemos que medir el progreso, el avance más adelante. Muchas gracias, la moderadora. Carlos Sebastián, creo que el IGF es como un puerto seguro para los políticos, pero tenemos que compartir un mapa de ruta o experiencias. En nuestro caso, tuvimos una experiencia muy positiva de Berlín que llevó a un enfoque de múltiples partes interesadas para presentar una versión preliminar de una ley de protección de datos que todavía está en debate y esperamos aprobarla. Proviene de un consenso muy interesante. Creo que es una conversación que debemos Mantener que suceda respecto de temas tales como ciberseguridad. Moderadora, muchas gracias. ¿Algún.? a Petra, sí, el índice de seguridad es muy interesante. Lo, se lo encuentra en Google para los países, pero no conozco los uh, detalles. Pero bueno, en la UTI, en la UTI sí se eh, confía. Pero pareciera que hay algo que está detrás de las puertas. Uno, algo se puede revelar. Espero que a los colegas no les moleste. A veces en parlamento pensamos que nuestros servicios extranjeros están negoci negociando algo sobre ciberseguridad a nivel internacional. Entonces debería llevarse al Parlamento Nacional y que haya un debate abierto con el sector privado, las ONGs, los políticos y decir ahora tenemos esto y que a la aprobación de esto va a ser una mejor vida para los ciudadanos. Esto es algo que tenemos que debatir como parlamentarios, pero no hay debate público. Eh, y sabemos que estamos cercanos de la ONU que está haciendo un gran trabajo, pero muchas veces trabajamos en silos los parlamentarios. Uno trabaja para eh, la digitalización, el otro para el desarrollo, el otro para la seguridad nacional, el otro para el, los medios, el otro para el, el tema de género, pero es todo el ciberespacio. Fue muy bueno. Espero que no haya demasiado detrás de las puertas cerradas. Samuel George al cerrar. Voy a comentar que la sociedad civil y el sector privado deben considerar a los parlamentarios como un vínculo para que se escuchen sus voces. Y lo que hace el área parlamentaria del IGF es dar una oportunidad anual de interactuar. Espero que haya más participación, más sesiones abiertas con el público, donde se puedan hacer preguntas, tener mesas redondas para hablar de las iniciativas. Pero creo yo que una de las cosas que me llevo es que me reuní con el sector privado, el técnico de Ghana, que están en el IGF. Me senté con ellos y a raíz de eso, cuando yo vuelvo al Parlamento en Ghana, Vamos a tener las iniciativas del sector privado frente al parlamento para poder interactuar. No es solamente el ministerio, es el parlamento que de manera independiente escuchará al sector privado y eh, sus reflexiones que pasen a formar leyes. Juntos podemos trabajar mejor. Moderadora, muchísimas gracias por las, eh, eh, las lecciones concretas. Permítame concluir, quisiera nuevamente recordarnos de quienes estuvo en el podio compartiendo estas ideas en primer lugar. Tenemos al señor Edmund Chung de la Junta de ICANN y CEO de Punto Asia. Tenemos a Samuel George, parlamentario de Ghana. Mia Petra Kumpula Natri, miembro del Parlamento Europeo. Jameson Olofuye, perdón, perdón, Sebastián, lo salteé, Sebastián, disculpas por eso, Carlos Sebastián García, legislador de Paraguay, Jameson Olofuye de la Alianza de TICS de África y Esther Esterhuysen de APC. Pasos siguientes, esperamos, además de Planificar el área parlamentaria para el año que viene. Será la preparación de un documento con resultados que va a resumir esta mesa redonda, pero también las muchas reuniones preparatorias que se dieron en estos últimos días. Y con eso quisiera agradecerles a todos nuevamente. Así como aquellos que están con nosotros en línea, los que están presentes en la sala y por supuesto a los intérpretes, un agradecimiento especial también a los organizadores del área parlamentaria. Espero que puedan descansar y disfrutar del resto del IGF. Nos vemos pronto.